de YouTube, ¿cómo les va bien? Bueno, yo estoy recién despierta porque hace un ratito me levanté porque mi mamá estaba haciendo Zoom con la profesora y, y la vicedirectora, los, pa los padres de todo el colegio y entonces luego me toca a mí hacer Zoom pero no con ellos, con otros. Me imagino que va a ser muy divertido. Ahora estaba cerrando la pestaña. Vieron que tienes acá, no sé, un mail abierto y otras cosas como Whatsapp, todo eso. Yo no tengo Whatsapp, mamá no me deja... Descargarlo en la computadora. No sé por qué. Tiene los problemas. Eh. No sé. Pero bueno, ya saben cómo son los padres. Y agarra esta actitud, y agarra a la otra. Que quieren esto, que no quieren lo otro. Que se quejan de esto, que se quejan del otro. Que hay mucha tarea con estos chicos. Y, y, y sí, Ten Tuviste chicos, hay que cuidarlos, no hay que tirarlos a la basura. Viven, viven, viven, viven, viven. Ya viven. Claro, la vida no se acaba ahora, se acaba en los instantes. Cuando sos viejo, tenés millones de años, sos tatara, tatara, tatara, abuela, tataro, tataro, tatara, abuelo. Y otras cosas como tatarañetos. No, igual los tatarañetos viven, son jovencitos como yo. Tenemos juventud extrema, como le dicen. Claro, sí. Bueno, me alegro, amigos, que estén despiertos. Yo tengo una voz de dormir. Bueno, luego me voy a levantar, se va a levantar el ánimo. Ahora me tengo que lavar la cara. No, me voy a hacer el frequillo. Me mojo el frequillo y le pido a mi mamá que me haga Con el rizador, no sé qué cosa. Esa, es, se peina que es como un rizador. Y, y con el secador de pelo. Bueno amigos, chao.